Hola a todos. Bienvenidos a la clase de Diseño de Cursos. Originalmente esta sesión la íbamos a tener sincrónicamente. Desafortunadamente la tecnología nos falló y ahora nos toca verlo asincrónicamente. Esta clase la vamos a dar colaborativamente yo y Vivi, que más al rato van a ver su video. Así que vamos a empezar. ¿Qué es el diseño de cursos? Bueno, es básicamente la manera en la que ponemos juntas actividades y recursos educativos para ayudar a los estudiantes a lograr objetivos de aprendizaje en palabras ya más formales es la práctica de planear crear y organizar actividades y recursos educativos para lograr objetivos de aprendizaje cuando hablamos de diseño de cursos podemos hablar de dos cosas uno es el proceso de elaboración de un curso o sea todo lo que vamos haciendo para crear el curso y otra ya es el producto final que va haciendo la documentación, una representación gráfica del diseño, los programas de curso, los planes de curso. A eso también se le llama el diseño de curso. Cuando hablamos de diseño de cursos, hay muchas palabras que se refieren hacia lo mismo, pero no exactamente. En América, continente, tiende a usarse mucho el término diseño instruccional. En Europa, sobre todo en Reino Unido, tiende hablarse de diseño de aprendizaje. O sea, es Instructional Design versus Learning Design. Ambas palabras tienen una cierta carga emocional. Cuando se habla de diseño instruccional, hay quienes arguyen que es un enfoque muy en la enseñanza, muy en el maestro, muy en transmitir conocimientos, yo te digo, tú me escuchas, muy basado en contenidos. Un diseño instruccional normalmente empieza con un ¿qué temas queremos que el estudiante aprenda? y por ahí va la cosa en contraposición a esto surgieron las personas que decidieron usar el término diseño de aprendizaje y dicen ellos no, no, no no vamos a estar tan enfocados en el maestro sino más bien en el estudiante esto se enfoca más en el aprendizaje ¿qué queremos que aprenda? en crear cosas que el estudiante genere cosas a través de actividades. Entonces, en un diseño de aprendizaje, tú no pensarías qué queremos que el estudiante aprenda, sino más bien qué habilidades queremos que el estudiante desarrolle. Y a partir de eso, generarías actividades y después dirías, ok, qué contenidos se necesitan para llevar a cabo dichas actividades. Ambas posturas tienen sus críticas, ¿no? Bueno, el de diseño instruccional sí es esta onda de que está muy enfocado en el maestro, siendo que al final del día el que queremos que aprenda es el estudiante. Es como la pieza central de la educación. Y por otro lado, los que están en contra del término diseño de aprendizaje dicen tú realmente no puedes diseñar aprendizaje. Podrás diseñar una actividad con el objetivo de que esta actividad repercuta o te lleve a un aprendizaje. Pero realmente no diseñas aprendizaje. Entonces, bueno. Yo por eso prefiero el término diseño de cursos. Porque este. Como que no se va para ningún lado. Es más general. Y ustedes, bueno. El que prefieren. Pero diseño de cursos es un poquito más neutral. Dentro de... Esto del diseño de cursos, hay que considerar que las metodologías que se usan no, no surgen de la nada. Normalmente, a veces sí, <risa> pero normalmente hay una teoría de aprendizaje subyacente y hay muchas. Hay muchas formas de conceptualizar el aprendizaje y cómo se da, y por tanto, cómo tenemos que diseñar los cursos para que el aprendizaje se dé. Pero hay tres importantes... De las cuales les voy a hablar hoy. Que es el conductismo, el constructivismo y el conexionismo. No sé si se pusieron de acuerdo para todos empezar con Con, pero así es. El conductismo está enfocado, vaya, como su nombre lo dice, en la conducta. Su principal expositor fue Skinner. Así, y él básicamente concebía el aprendizaje como un cambio en la conducta observable. Cuando esto se lleva a términos de cursos y a contextos educativos, lo que vemos es un énfasis en la interacción con el contenido. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de ya cómo son, funciona en la práctica. Pero básicamente en el conductismo funciona así. Tienes un estímulo, tienes una respuesta, y si te gustó la respuesta y la quieres repetir, tienes un reforzador. Y bueno, ahorita con el ejemplo les va a quedar más claro. Después tenemos el constructivismo. Los principales expositores fueron Piaget y Vygotsky. Los dos tratan más o menos lo mismo, pero Piaget se enfocaba más en el individuo y Vygotsky lo vio más en términos de grupo. Dentro del constructivismo se cree que el aprendizaje es construido a través de experiencias y conocimientos previos. O sea, la persona incorpora cosas nuevas a su propio ser para crear su propio conocimiento. Se enfatiza las interacciones sociales y el trabajo en equipo. La tercera teoría de aprendizaje de la cual les voy a hablar hoy está muy controversial. Su principal expositor es George Siemens y es bastante contemporáneo, sigue vivo, ahí lo pueden googlear, y él lo que propone es que el aprendizaje se da en redes, él propone que los conocimientos son generados por los estudiantes. O sea, no es necesariamente que yo maestro te lo depta, sino más bien entre las personas lo van creando. Él dice que este aprendizaje se da más allá de los límites del curso, a través de conexiones. Pero pues está sujeto a debate. O sea, hay gente que dice, no, mira, esto de conexionismo me suena a un constructivismo. Nada más dijiste una que otra cosita de que está como más allá del curso, pero eso como que pues igual se puede con constructivismo. En este debate, ustedes ya dirán si lo consideran algo aparte o no. Lo que sí es que ha tenido mucho auge esto del conexionismo y hay ahorita revistas científicas enfocadas en conexionismo, hay simposios de conexionismo, cosas pues sí tiene auge. En la práctica podemos ver diferentes tipos de cursos según la teoría de aprendizaje subyacente. Por ejemplo, conductismo. ¿Se acuerdan que era esto de eh, estímulo-respuesta-reforzador? Bueno, un ejemplo clásico de un curso eh, basado en una corriente conductis conductista es que el curso en el que tú tienes un video y, y después se pone una pregunta de opción múltiple y te dan retroalimentación automática. Entonces, el video sería el video con la pregunta sería tu estímulo la respuesta que da el estudiante es pues la respuesta y la retroalimentación es el reforzador normalmente porque en la retroalimentación normalmente dicen muy bien carita feliz es el conductismo y funciona eh, sí, ahí vemos buscamos tener un cambio en la conducta observable no entonces si yo les puse un pretest a los estudiantes yo esperaría que en el posttest pues lo hagan mejor haya ah, un cambio ¿no? si en el pretest seleccionó una respuesta incorrecta el cambio en la conducta observable es que ahora seleccionó la correcta un ejemplo de un curso constructivista sería uno que usa actividades colaborativas guiada, guiadas por el maestro en foros de discusión o sea tú tienes un curso, tienes tu plataforma y ahí tú tienes un foro de discusión donde vienen las instrucciones el maestro se mete ahí a moderar, los estudiantes participan y juntos llegan a una respuesta de lo que sea. Eso sería algo muy constructivista, todos juntos crean su conocimiento. En el conexionismo sí se parece al constructivismo, pero imagínate que sería un curso en el que la discusión está abierta en Twitter. Entonces sí tienes gente del curso, pero también puedes tener gente que no está en el curso y que también está participando. Eso sería algo más conexionista. Sí se está dando esa generación del conocimiento, pero es más abierto. Y bueno, hay dos enfoques a la hora ya de diseñar. Hay dos enfoques principales que vamos a ver en esta clase. Uno tiene que ver con un enfoque en actividades y otro en contenidos. Ustedes ya con lo que les dije ya me deberían de poder decir más o menos a qué corriente se enfoca cada uno. Cuando diseñamos un curso nos podemos enfocar en actividades, en decir, ok, ¿qué queremos que el estudiante logre? Entonces, ¿qué hacemos? Checamos qué objetivos queremos lograr, qué ejercicios le ponemos. El otro enfoque está basado en contenidos, ¿qué temas queremos que el estudiante aprenda? Y a partir de eso vemos, bueno, qué lecturas le damos, qué contenido generamos en el curso para cumplir con el objetivo. Bueno, algunos consejos generales para el diseño es, uno, adecuar el curso a la audiencia, o sea, hay que checar quiénes son para ver qué lenguaje utilizamos, aunque sí, en general se recomienda un lenguaje más informal, porque la gente no se habla a sí misma muy formalmente, entonces tener un curso con un lenguaje de, ¿usted qué haría? Sí se puede, y no está mal, pero normalmente funciona mejor si lo haces como, ¿y tú qué onda? Quizá no tan informal. Hay que checar qué conocimientos previos tiene la audiencia, porque también eso, ¿no? Si tú empiezas a diseñar un curso, asumiendo que ellos saben ciertas cosas y no las saben, no va a funcionar muy bien. Tres, tienes que checar qué maestría tecnológica tienen. O sea, si es un curso en línea y tú vas a usar tecnologías que, la, que los estudiantes no conocen, necesitas... De alguna manera permitirles aprender a usar dichas tecnologías o no usarlas o algo, porque si no vas a tener problemas. Y la otra cosa importante es tienes que ver la motivación, ¿no? Por ejemplo, si es un curso para empleados de una organización, bueno, quizá ellos quieren resolver un problema de su contexto laboral. Que sería un, una motivación muy diferente a la que tendría un estudiante universitario. Entonces tienes que checar más o menos qué onda para ver qué tipo de actividades y qué tipo de recursos vas a tener en el curso. Otro consejo es evaluar la viabilidad del curso en términos del tiempo disponible. O sea, tú puedes tener un plan de más o menos cómo diseñar tu curso acá bien padre. Sabes que no tienes tiempo. Bueno, entonces tienes que checar qué sí puedes hacer con el tiempo que tienes disponible y también con la infraestructura tecnológica. Pues sí, o sea, si sí, pues como ahorita, ¿no? Yo tenía mi clase muy bien diseñada para una sesión sincrónica. Pues le fallé en la evaluación de la viabilidad. Pero bueno, por eso también tenía mi plan B, que es este. Y bueno, ahorita en el siguiente video les platico eh, sobre los modelos para diseñar.